Nosotros somos tres cardiólogos, yo soy el doctor Miguel Tavera, presidente del capítulo Nordeste de cardiología de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Me acompaña el doctor Jorge Abraham Vázquez, que hicimos expresidente del capítulo y ahora funge como vicepresidente. Y el doctor Rudy Miguel García Zafadí, que va a ser el exponente, que funge como secretario. Nosotros venimos en el día de hoy primeramente a agradecerle a la compañía teleoperadora de Telenor, en nombre de la Sociedad de Cardiología, por la gentileza al señor Eugenio Vargas, a su hijo UNICE y a todo su personal que le acompaña, porque nos permiten platicar con ustedes sobre este tópico que ustedes dirían. Infarto en jóvenes, yo soy un tipo joven, yo no tengo enfermedad, ¿por qué me voy a infartar si los infartos no ocurren en jóvenes? Entonces, nosotros le vamos a aclarar, a medida que hablemos sobre esto, que no es así, que las cosas han cambiado, para que ustedes tengan una idea, para que ustedes tengan un mensaje, y para que ustedes sean portavoces conjuntamente con ustedes, porque realmente esto sí es una pandemia, esto sí está matando personas, no importa la edad, donde en el mundo todos los años fallecen 18 millones de personas por este tópico. Y si no fallecen, entonces quedan con secuelas muy importantes que provocarán en ellos un gasto económico alto, tanto para la persona como para el gobierno de medicamentos, y le provocará limitaciones en lo que son las funciones y el desempeño de su trabajo general. Se afectará a él, se afectará a su familia. Entonces, por eso es tan importante hablar sobre este tópico, para tener un conocimiento y difundirlo para que las personas hagan conciencia sobre esto. Sin más preámbulo pues vamos a dejarle con el doctor Rudy Miguel García Zajari quien nos va a hablar sobre el infarto en personas jóvenes Muy buenas tardes, gracias Miguel Ángel por la presentación agradecer a Telenor por acogernos aquí por abrirnos las puertas a su familia si algo hace Telenor es que educa divierten y además lleva información a toda la región nordeste y de verdad que yo pido un aplauso a ustedes mismos por favor porque si San Francisco de la región del nordeste es desarrollado o es una ciudad desarrollada se debe a, en cierta parte a porque tenemos a Terenor, entonces le agradecemos esa, esa gentileza de tenernos aquí a nosotros y también de dejarnos llevar la educación de salud a cada uno de ustedes no, Vamos a hablar de un tema un poquito eh, eh, sine qua non, o sea, es eh, eh, muy género, escúchenme el término. Eh, es un infarto en jóvenes. Raya en lo filosófico, en lo educacional, en lo que es la parte de salud, pero es un tema que hoy en día está en boga porque cada día más conocemos personas, una gente joven, que fallece por un infarto de no cabe. Si yo le hago una pregunta a ustedes una pregunta un poquito tonta ¿Quién piensa que mañana va a morirse de ustedes? Levante la mano. ¿Quién piensa que se va a morir? Gracias a Dios, una nueva persona piensa que se van a morir Pero, ¿por qué? Muy, son dos de todos los que estamos aquí en la sala Porque la mayoría de nosotros que estamos aquí somos jóvenes Y los jóvenes no tienen una condición que no haga pensar que nos vamos a morir en una forma cercana, sino que nosotros, incluso la mayoría de nosotros, no pensamos que nos vamos a morir recientemente, porque no tenemos enfermedad. Pero las cosas han cambiado. Cada día más vemos que personas de edad temprana, joven, menor de 45 años, como se, como se cataloga, tienen infarto con los Entonces, el punto de esta conferencia es reflexionar para evitar que un día más, eh, cada día más, Ocurran menos infartos en jóvenes. Este es un, un video que muestra cómo ocurre el infarto en jóvenes. Este es un señor que se está llevando a hacer una llamada en el baño. Lo vemos pálido, diaforético, sudoroso, donde observamos que se siente mal. Siente mal, trata de incorporarse, no puede y se agarra el pecho. El paciente está teniendo ahora mismo un infarto agudo de Vemos que es un hombre joven, tiene cuadritos, nosotros la mayoría de nosotros aquí estamos un poquito sobrepeso, se agarra el hombro, ahora se agarra el pecho y se desploma. Entonces, eso es lo que ocurre cuando hay un infarto agudo de miocardio en una persona joven. Pero ¿por qué ocurre esto? Esa es lo que vamos a presentar ahora en este momento. Ese joven que estaba ahí era un joven español, pero cuando lo remontamos a nuestro entorno, esto es un periódico local, vamos a ver, esto del 2022, la modelo Ogalene García fallece de un infarto franco-macorizana, un joven arquitecto franco-macorizano fallece de un infarto, y una noticia muy típica, un hombre fallece en una cabaña mientras sostiene relaciones sexuales por un infarto. Eso es muy frecuente que lo veamos, y entonces eso no es, na, es una, no una, to, una utopía, es algo que se presenta de manera frecuente. Vemos aquí un titular de Diario Libre, infarto tocan jóvenes sin una estadística que sea definitoria, o sea que es un problema que es a nivel nacional. Cada día más en República Dominicana, en el mundo, pero en República Dominicana vemos infarto agudo miocardio en personas jóvenes. Pero la gran pregunta que motiva esta conferencia, ¿por qué ahora son más frecuentes los infarto en jóvenes que antes? Quien ve el deporte, ve esa cara de ese joven que está ahí atrás en el fondo, es Julio Lugo. Ese es un ex béisbolista joven, alrededor de 43, 44 años, que mientras salía de un, del gimnasio hace alrededor de 4 o 5 meses, le dio un infarto y falleció. Entonces, hasta las personas que son en cierta forma atletas, tienen infarto miocardio. Para contestar esa pregunta la vamos a responder con cuatro preguntas más que vamos a ir llenando conforme vayamos pasando la conferencia. ¿Qué tan frecuentes son los infartos en jóvenes? ¿Por qué han aumentado su frecuencia? ¿Cuáles son los mecanismos que producen infarto en jóvenes? ¿Y cómo lo evitamos? ¿Qué tan frecuentes son los infartos en jóvenes? Este es el estudio noruego. Para que tengan una idea... Y lo que es estadística, porque esto es un poquito médico, ¿verdad? Cuando estamos en uno, significa que no ha crecido, que no tiene más ni menos, ¿verdad? Cuando tiene menos de uno, como en este caso acá, es que ha disminuido. Y cuando tiene más de uno, es que ha aumentado el porciento. Y los porcientos son importantes. Un ejemplo. Que el señor Vargas diga, vamos a despedir. El 5% de la. No, no, son un ejemplo malo, vamos a poner otro. Okay. Que el señor Vaga diga, vamos a aumentarle el sueldo, el 10% del sueldo a todos los empleados de, de, de Telenor. Se ponen todos contentos. Pero si le dicen, vamos a aumentarle 10 pesos, no es lo mismo el 10% que 10 pesos. 10% significa una mayor suma. Entonces, por eso, los porcentos son importantes. Entonces, cuando vemos infarto. En, en Noruega en un estudio noruego es una ciudad, una, un país nórdico muy avanzado observamos que hay una reducción de los infartos en todas las edades de, una, de un 24% de infartos ¿okay? y vemos particularmente cuando vemos el grupo hectáreo de 25 a 44 años observamos que hay un aumento de un 6% y global de un 16% en mujeres con respecto a a, la, a los otros grupos etarios. ¿Qué significa esto? Bueno, que ha aumentado los infartos en pacientes jóvenes. Globalmente los infartos han disminuido en toda la población, a nivel mundial los infartos han disminuido por el fitness, por una mejor educación en la alimentación, pero ¿en quienes han aumentado? En los jóvenes. ¿Okay? Entonces eso es importante. Cuando nos vamos a otros países, porque eso es Noruega, un país muy avanzado, vamos a otros países esto es un meta -análisis. Un meta significa muchos estudios juntos. Entonces vemos aquí en México, España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Israel, y en todos vemos un incremento de los infartos en jóvenes, en Estados Unidos siendo el mayor, un aumento de un 20% de infartos en jóvenes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como se titula la popular serie de Netflix, eso ya, el infarto no es una cosa extraña, es una cosa... Más frecuente. ¿En qué sexo es más frecuente? En el sexo masculino. ¿En qué sexo da peor el infarto? En el sexo femenino. ¿okay? Más frecuente en, en el sexo masculino, da más grave en el sexo femenino. Esto también nos dice lo mismo: el, el, los infartos han aumentado en un 18% en personas de 30 a 35 años de un 38% de 35 a 44 años y ya a un 68% de 45 años ¿Por qué han aumentado los infartos en los jóvenes? Y aquí el punto álgico de la conferencia Cinco razones Uno, hay una promoción abierta de los hábitos tóxicos tanto alimentario como de, de diversión, ¿verdad? hay una exposición más temprana a los factores de riesgo ¿qué es un factor de riesgo? son entidades características, hábitos que hacen que una enfermedad ocurra de manera más prevalente ¿okay? si usted anda en un carro a 100 km por hora y anda tomado tiene más riesgo, tiene dos factores de riesgo a que pueda chocar al igual el que, el que está manejando que anda sano también tiene riesgo a chocar, pero es menor. Entonces, un factor de riesgo son factores, características, hábitos que hacen que se desarrolle una enfermedad en, un, en una persona ¿verdad? Entonces, la disposición más temprana de los factores de riesgo hoy en día nos hace que el infarto ocurra de forma más temprana. Nuevos hábitos tóxicos que ya que no existían antes. Muchos hábitos tóxicos que nuestros padres y no se, nuestros abuelos no se exponían a ellos. Cambios en el estilo de vida y la competitividad, el estrés que nosotros nos sometemos hoy en día. Son factores que influyen en la presencia del infarto en personas jóvenes. Esto es un estudio, el estudio Nang, es muy popular, donde compararon, para que ustedes vean cómo influye la, la, la exposición de manera temprana en la presencia de infarto, compararon adolescentes de 1988 al, al 1994, lo compararon conjunta con un grupo igual de adolescentes del 2011 al 2016 y quedan demostraron que los del, los del 2011 al 2016 tenían un mayor peso, tenían menos actividad física tenían una dieta más rica en sodio y tenían, comían menos vegetales. Por esa razón, al, al tener una vida más sedentaria, una peor alimentación, eso hace que nosotros tengamos más chance a tener enfermedad cardiovascular de manera más temprana. Y eso también lo palpamos aquí, hoy en día. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, publica esto el, 20, el julio 21, o sea, julio del de 2021, el año pasado, donde dice que el 70% de la población dominicana es obesa o tiene sobrepeso. O sea, de tres personas, de cada tres personas, dos tienen sobrepeso. Si usted vamos a hacer un ejercicio, si usted mira para un lado, mira para otro, los dos que están al lado suyo tienen que ser obesos. ¿okay? Si no es uno de los dos, entonces usted mira la barriga para abajo y usted es eh, el que está obeso. Entonces. entonces, eso es alarmante, eso es alarmante. El 70% de la población nacional tiene sobrepeso o tiene obesidad. ¿Y qué, qué, qué conlleva eso? Bueno, que haya una mayor cantidad de infarto de un en la población dominicana, porque es un factor de riesgo que influye de forma directa en la presencia de infartos. Factores de riesgo a edad más temprana. Este es un estudio español donde se observó que el 13.3% de los niños estudiados tenían ya dos factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Incluso el 50% de los niños estudiados tenían una presión no adecuada para su edad, algo que es alarmante. Este es un niño, Ardia Rizal, ustedes lo buscan en YouTube o en Google. A los dos años, en el 2010, ya el niño andaba con y en un velocípedo fumando. Ya él era adicto con dos años al cigarrillo. Algo que es alarmante. Nos estamos exponiendo de forma más temprana a hábitos tóxicos y esto conlleva que los infartos se presenten de manera más temprana. La promoción abierta de hábitos tóxicos. Este es un video que se hizo popular, tiene millones de views en YouTube una canción muy popular que yo sé que todos o la han escuchado de lejos incluso es pegajosa, todito lo hemos tomado trariado porque como que tiene un, un sazoncito la canción y la canción se llama Si es trucho es trucho, creo que así que se llama, no estoy, no estoy seguro pero el, el título, el, el coro de la canción dice pastilla, hierba y perico esos son tres hábitos tóxicos que se están promocionando en la canción, de manera abierta y tiene millones de views y ustedes dirán, ¿y qué importa que pongan canciones en YouTube? yo voy a hacer eso porque yo vea YouTube bueno, hay estudios de eso, hay estudios ya de eso aquí se publicó este estudio que dice tomaron eh, youtubers e instagramers que publicitaban o productos o bebidas bebidas energizantes o productos comestibles durante, en el canal de YouTube o en, los, o en Instagram, y esto aumentó el consumo del producto que yo publicitaban de un 15% a un 37%. Entonces, lo que oímos, lo que vemos en YouTube, lo que oímos de manera no consciente, influye en que nosotros podamos consumir lo que, no está, lo que estamos oyendo. Entonces, eso hace que nos, eh, nos expongamos más a hábitos tóxicos a factores de riesgo que puede conllevar más tarde a que tengamos un infarto en edad temprana y lo que nosotros vemos y lo que nos ponen nosotros incluso ya no tenemos conciencia de lo mismo, vamos a ver este estudio interesantísimo, ustedes que trabajan en televisión y entre cable aquí cogieron un grupo de personas este grupo que dice televisión only, ¿verdad? ese grupo le pusieron, ahí habían programas de televisión y los comerciales que ponían eran de McDonald's, de Burger King de Nestlé de Hershey's, de dulces, de Kentucky, ahí ponían todos esos anuncios, verdad y lo de este grupo, ahí ponían eh, anuncio de tenis de ESPN de raqueta de tenis de producto deportivo esto que dice aquí esta, esta barra son pacientes obesos y cuáles están más obesos los que veían el canal de televisión donde, donde pasaban anuncios de Burger King de McDonald's de Kentucky con respecto a los que ponían anuncios de deportes entonces es importante lo que vemos es importantísimo que están influyendo incluso hasta en la conducta que nosotros adoptamos ante el sedentarismo ante cómo comer hasta cómo vivir y el tiempo que dedicamos al ejercicio entonces lo que vemos en televisión, lo que programamos, influye de forma directa en nuestra conducta, en nuestros hábitos de vida y esto influye en nuestra salud y estos son factores que antes nosotros no teníamos, no teníamos influencia y por esa razón las personas previas a nuestra generación vivían más sanas. Entonces lo que vemos influye, influye de forma importante. También tenemos un nuevo método, una nueva forma de vivir la vida. Y por eso yo lo he titulado La Familia Wi-Fi. Nos sentamos, vamos a un restaurante de aquí de San Francisco con nuestra familia. Y el papá, la mamá, los tres niños tienen tabla. Y toditos están hablando y cuando conversan algo es sobre lo que estamos lo que estamos viendo en el computador, en la tabla o en el celular. Y eso afecta de forma directa la parte emocional. Pero no solamente la parte emocional también afecta la parte de la salud. ¿Y cómo influye eso que nosotros estemos viendo YouTube, Instagram o, ¿cómo se llama?, el TikTok, en una tabla? Eso influye. Y la cantidad y el tiempo que pasa el niño y nosotros influye en nuestra salud. ¿Cómo? Vamos a ver este estudio interesantísimo. Aquí en este estudio español, tomaron niños que veían tabla de 0 a 59 minutos, una hora. ¿verdad? otro de 60 a 120 minutos otro de 120 a 180 minutos y uno más de 180 minutos viendo tabla o celulares. y qué observamos que los niños que tenían 180 minutos mirando tabla tenían un 36% más chance de ser obesos o tener sobrepeso con respecto a lo que no veían tanta la tabla que viene como es de un 1, de 0% entonces eso influye eso es algo que afecta, un factor que afecta en lo que es nuestra salud no solamente es la parte emocional, la parte educacional sino también en la salud, incluso en la obesidad entonces es importante educarnos para evitar este tipo de influencia en nuestros niños y en nuestros jóvenes ¿okay? la competitividad y el estrés nosotros que estudiamos medicina somos entrenados para vivir en estrés y yo le digo a mis pacientes el estrés es necesario porque el estrés es el que nos hace ser competitivos, que nos hace mejoras, que nos hace echar para adelante, que nos hace desarrollarnos. Pero el estrés tiene una raya donde no podemos pasarnos, que es cuando el estrés produce enfermedad. ¿okay? Y aquí se observa: esto fue un estudio importantísimo donde se toman los estudiantes del primer semestre de medicina, de ingeniería y de derecho, que son estos. Y se comparan con lo de último semestre de la misma carrera. ¿Y qué se observó? Que lo del último semestre tenían el colesterol mucho más elevado que lo del primer semestre. ¿Por qué? Bueno, tienen más exigencia, dedican menos tiempo a hacer ejercicio, a comer sano y son más sedentarios. Entonces, la competitividad, de alguna forma, también es una causa de, eh, una causa de enfermedad cardiovascular o de factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Para todos... Para todos no es extraño que estamos más expuestos hoy en día a hábitos tóxicos. Y dentro de los hábitos tóxicos que producen infartos en jóvenes están lo que es la cocaína. Un 25% de los infartos que se producen en jóvenes es debido a la cocaína. ¿Y por qué ahora, hoy en día estamos más susceptibles a eso? Bueno, a partir de lo que es la pandemia, la crisis económica, lo que incluso la guerra de Rusia y Ucrania son afecta de manera indirecta o directamente a nuestro estado emocional, nos da ansiedad, nos da depresión y queremos buscar un escape y mucho del escape por la falta de educación que tienen nuestros jóvenes es ir a un hábito tóxico y por esa razón han aumentado los, eh, el uso de consumo de hábitos tóxicos ilícitos yo tengo una estadística de 10 jóvenes hoy en día aquí en San Francisco de 10 jóvenes que tenemos aquí en San Francisco yo todavía me atrevo a decir que 5 anda con un vape o un cigarrillo electrónico o usan su juca todos, o sea puedo decirle eso, de 10 5, usted lo ve que cuando bajan el vidrio, en el sonata, tiran el humazo y creen que eso no produce enfermedad vamos a ver que sí que produce enfermedad vamos a explicarlo, verdad ese es el humo que está ahí arriba, verdad ese es el humo que nosotros entramos por, por la boca ese humo va al, al pulmón el pulmón tiene una célula que se llaman alveolos los alveolos es que hacen que el oxígeno pase de los pulmones a la sangre ¿Verdad? cuando los alveolos lleguen ese humo ese humo, ¿qué se va a disparar? esto montrico que está aquí inflamación esa inflamación hace que se dispara en una sustancia que se llaman interleuquinas y una defensa que tiene nuestro cuerpo, que se llama macrófagos y monocitos. Para que ustedes tengan una idea, de interleuquinas, cuando hay una tormenta de interleuquina, eso es algo grave. Eso es lo que hacía el COVID malo, que había una tormenta de interleuquinas. Cuando usted usa su Vapor, hay un aumento de la interleuquina. ¿Qué produce eso? Un aumento del moco. Y ese aumento del moco hace que los alveolos se tapen, ¿verdad? Y esta membrana... Que, se, que permite el intercambio de, de oxígeno a la sangre, se pone más gruesa miren, y qué pasa que el oxígeno el oxígeno no puede pasar porque está más gruesa la membrana, y si no puede pasar el oxígeno, qué va a ocurrir hay hipoxia baja el oxígeno y la sangre se hace más espesa y si la sangre se hace más espesa entonces hay más chance de tener infarto entonces produce el vapor Infarto en jóvenes. Sí, produce infarto en jóvenes. Entonces, muchachos, ustedes pueden ver sus traguitos, pueden salir a andar, pero esa, ese, como una chimenea en los sonatas, en, en, en los k 5 ya hay que dejar de usar el VAPE, de dejar de usar el, el cigarrillo electrónico y la jungla, por favor. Muchos de los que se están viendo saben por qué lo digo, porque es que lo he visto usando su VAPE. Entonces, observamos aquí el incremento, el incremento de los infartos. En, en, con el uso del cigarrillo electrónico y del cigarrillo normal en, en jóvenes ¿okay? hay un aumento ya que se ha comprobado con las estadísticas del aumento de impacto con el uso del cigarrillo electrónico el, cigarrillo, el cigarro hoy en día vemos muchos jóvenes o muchos eh, también hombres adultos que usan cigarros porque el cigarro no produce enfermedad cardiovascular además es como un triunfalismo por ejemplo, el que sigue el baloncesto... Vemos que Stephen Curry cuando ganó el Golden State ahora... Cuando ganó y a levantar el trofeo, era con un cigarro. Cuando los gigantes ganaron, muchos de los peloteros andaban con un cigarro. Entonces, el cigarro también produce enfermedad cardiovascular. ¿sí? Vuelta, vuelta ¿Cómo? No. Bueno, el humo de segunda mano y el humo de primera mano aumenta el riesgo de cáncer de garganta de aérea superior y también promueve a que haya un aumento en la enfermedad cardiovascular, entonces por eso también es un hábito tóxico al igual que el cigarrillo, hay que evitar el cigarro eh, disnea, fiebre y tos, hoy en día, ¿en qué pensamos? en COVID y el COVID también es un factor que hace que hoy en día aumente los infartos jóvenes y también no me puedo negar que hay algunas vacunas, aunque nosotros decíamos, a, a ver qué vacunas, ¿verdad? Hay algunas vacunas que aumentan el riesgo de trombosis. Y específicamente, la que ponían aquí en el, en el país, no tanto, eh, eh, había una marca específica que aumentaba el riesgo de trombosis y no era la más utilizada aquí en nuestro país, pero también por Rusia. ¿Cuáles son? Ya casi en un, 25, un 65% de la conferencia. ¿Cuáles son los factores que hacen que ocurran infartos en jóvenes? Bueno, el factor más frecuente es la ateroesclerosis. Un 65% de la causa o los mecanismos que producen infarto es la ateroesclerosis. No se preocupen, que le voy a explicar qué es la ateroesclerosis, que es un poquito compleja. ¿okay? El segundo causa, drogas recreativas, la cocaína y las metanfetaminas. Tercera causa, embolias. Y cuarta causa, hay infarto que se producen sí que hay obstrucción de las coronales también vamos a aplicar eso eso de manera breve entonces, ¿qué es la aterosclerosis? bueno, es la causa más frecuente o la, la forma más frecuente de infarto en jóvenes y es cuando hay un cúmulo de colesterol que produce que la arteria no lleve sangre al corazón ¿qué es lo que ocurre? vamos a ver este videito cortito para explicarles qué es la aterosclerosis bien, entonces el colesterol cuando lo tenemos alto, cuando comemos muchos chicharrones, cuando comemos mucho frito, cuando comemos carnitas saladas, aumenta el colesterol. El colesterol son esa bolita amarilla, ¿verdad? ¿Eh? esa bolita amarilla, ese colesterol entra en la pared de la arteria, allá adentro en la pared de la arteria se guarda tranquilita, pero esa molécula de colesterol se oxida, se inflama. Y al inflamarse el cuerpo lo ve como una enfermedad, como un, como un cuerpo extraño. Y el cuerpo dice, no, no, no, tenemos que atacar ese colesterol, porque eso no es de aquí, de nosotros. Y entonces entran unas células que se llaman macrófagos, que son esos que están ahí. Eso es el macrófago. Entra al subendotelio, ¿verdad? Y quiere comerse to toda la bolita de colesterol. Se llena de colesterol, ¿verdad? Entonces forman unas células que llaman células espumosas. Entonces cuando se unen todita, esa célula, hace una placa, hace una placa y usted sigue comiendo morcilla, cadeneta, chicharrón y sigue el colesterol aumentando. Entonces sigue creciendo esa placa hacia afuera, esa placa va creciendo hacia afuera, usted ve que se va ensanchando hacia afuera. Todo va muy bien, ya usted tiene 35 años, usted sigue sus hábitos tóxicos, sigue usando vapor, sigue sedentario, sigue engordando. Y sigue creciendo para afuera, sigue creciendo para afuera, sigue creciendo para afuera, y usted no se siente nada. Aquí, como estamos nosotros, hay personas que van así ya, que no sienten nada. Y luego esto comienza a crecer para adentro. Hay un crecimiento concéntrico para adentro. Y cuando crece para adentro, entonces, cuando usted sube la escalera de aquí de Telenor, se siente cansado. Cuando usted va corriendo, se está bañando, le duele el pecho. Y entonces ahí viene no pasa más sangre para acá y ahí que viene el infarto esa es la causa más frecuente de infarto agudo miocárdico en, en jóvenes ¿Recuerdan? segunda causa, embolismos embolismo ¿Qué, ¿cómo es eso embolismo? vamos a ver hay una arritmia que se llama fibrilación auricular cuando usted, o que sea, tienen hijos le ponen el oído al niño en el pecho o a su hermano o hermana va a ver que el corazón da de tutu tutu, tutu entonces hay una ritmia que ese ritmo se pierde, que es que el corazón late loco, se llama fibrilación atrial. Y mire cómo late. Eso hace que haya éxtasis, que la sangre se apose dentro del corazón, se forme entonces un coagulito dentro del corazón y esos coagulitos viajan y producen un infarto en el cerebro o un infarto a nivel cardíaco. ¿Ok? Eso ocurre en el 30% 35% esa ritma la tiene la persona mayor de 65 75 años. Pero qué pasa? Por supuesto, 65 años yo tengo 65 años, pero ocurre en jóvenes también. Hay un síndrome que se llama síndrome del sábado por la noche. ¿Por qué se llama síndrome del sábado por la noche? Porque ese día el sábado por la noche, que usted se da unas alturas, de cerveza, de ron, de whisky eso hace que el corazón se note irritable entonces ocurre la arritmia y esa produce el trombito que produce el infarto entonces también puede ocurrir en jóvenes es una causa importante de jóvenes el vasoespasmo es una causa importante eso cuando usamos ya drogas cocaína pastillas eh, metafetaminas eso produce el infarto en jóvenes y Está también lo que es, eso es el infarto en sí. Aquí está el tubito y mira cómo se pone estrechito. Eso es una causa de infarto, el paso a paso. Y tenemos los infartos y lesiones coronarias. Hay algo que se llama, una enfermedad que se llama la miocardiopatía de estrés. Cuando usted está muy estresado, cuando el hombre que se va a casar se pone estresado, cuando la mujer eh, Se va a divorciar del hombre O tiene un compromiso Se pone estresado Entonces, ¿qué pasa? Que hay una alteración en lo que es la vasculatura de el, Del individuo Y el corazón se deforma ¿no? De manera normal Esa enfermedad también ha llamado Enfermedad de Takotsubo Porque se parece a las trampas Que usaban los japoneses Para coger pulpo porque Por eso se llama así También, un tipo de enfermedad eh, también muy característica hoy en día de infartos y menciones coronarias es el uso de sidernafil ¿okay? ¿qué es eso? la popular Viagra, Pela cada vez vemos más jóvenes utilizando productos para aumentar su rendimiento sexual, siendo jóvenes entonces ¿qué pasa con esto? que hay algo que se llama robo coronario y indistintamente aunque no tengan enfermedad coronaria, esto puede promover a que haya infarto en personas jóvenes. Ya llegando casi al final de la conferencia, hay que hablar, yo les he dicho todo lo que puede conllevar a que exista un infarto en una persona joven, y vamos a ver cómo lo vamos a evitar, ¿verdad? Número uno, antes, cuando, bueno, cuando, antes no, actualmente, cuando vemos una botella de cerveza o de ron y leemos la etiqueta, ¿Cómo dice? El alcohol es perjudicial para la salud ¿Verdad? Cuando vemos un cigarrillo Dice el cigarrillo Marlboro El, el cigarrillo es perjudicial para la salud Pero cuando usted va a Burger King Cuando usted va a McDonald's Cuando usted va a Kentucky escúcheme los nombres, no sé si nos no van a revisar Pero eso no dicen Que la comida es esa comida es perjudicial para la salud Nosotros la compramos y no nos dicen eso Asimismo son este tipo de producto cada día más la televisión por streaming está haciendo abasto con cada uno de nosotros. Cada, cada vez más cada uno de nuestros hogares tiene streaming, como es Netflix. Netflix. Este caballero que está aquí se llama Rick Hastings Y usa cómo lo dice, la clara. El principal enemigo mío es el sueño. No es el que los otros canales, otros.. No, no, es el sueño o sea, él lucha porque nosotros durmamos más, él quiere que nosotros nos quedemos pegados de Netflix entonces eso es un factor de riesgo que está conllevando a que haya más sedentarismo y a que haya cada día más gente enferma con enfermedad cardiovascular de manera más temprana entonces tenemos que reflexionar eso cada día más tenemos menos tiempo para hacer ejercicio para hacer eh, actividad física para hacer eh, eh, eh, hacer actividades que no sean tóxicas, un ejemplo de eso es todos los domingos, a mí me llega eso es mío personal, a mí me llega esa mensaje a mí por el, por el iPhone y yo digo que es un hombre que no tengo tiempo yo que no tengo tiempo, yo estoy cansado no tengo tiempo, no tengo tiempo para mí estoy estresado, sabes cómo dice ahí? que yo paso en frente del, teléfono, del celular 3 horas 28 minutos por, por día 3 horas 28 minutos para dicen estadísticas de la OMS que usted necesita 45 minutos 3 o 4 veces la semana de actividad física para usted sentirse para tener una vida saludable y yo me quejo que no tengo tiempo y duro 3 horas 28 minutos en el celular o sea dice este caballero Santiago Bilbinkis en su charla TED, los que no vean charla TED les recomiendo que vean charla TED por lo menos una o dos veces a la semana dice que nosotros abrimos el celular cada seis minutos para ver el estado de, de, del celular para entrar en una aplicación para hacer lo que sea entonces nos están robando el tiempo para nosotros hacer ejercicio Los, la, el, el celular la tabla y hay que ser conscientes y tenemos que cambiar ese hábito ¿qué, qué tenemos que hacer? usar la tecnología a nuestro favor por ejemplo hay aplicaciones los celulares en las tablas Que sirven para hacer ejercicio y que son útiles Aquí está Night Training Ustedes lo ponen en un espacio pequeño En su caso, en un apartamento usted puede hacer ejercicio que son útiles Yo voy a mostrar más adelante Que están eh, estadísticamente Demostrados que son útiles Ustedes pueden utilizarlo también Night Running, lo motiva Le da consejo, le manda mensajitos Ah, ejercicio, tú puedes Tú puedes hacerlo, vamos, vamos a sudar hoy que son útiles y tenemos que utilizarlo a nuestro favor. ¿okay? Este es un estudio donde utilizaron WhatsApp, cogieron tres grupos: 100 gente que no iba a hacer nada, lo iban a observar, 100 gente que por WhatsApp le mandaban un programa de ejercicio, y 100 gente que iban a gimnasio. Entonces, lo compararon: ¿y qué compararon? Que la gente que le mandaban el mensaje de WhatsApp que le mandaban el programa de ejercicio por WhatsApp bajaron de peso le bajó la presión y fueron se, se pusieron más fuertes que los que se quedaron en la casa sin hacer nada o sea que funcionan los métodos nuevos para cambiar nuestro estilo de vida ahora bien cuando compararon el WhatsApp con los que van al gimnasio los que van al gimnasio le ganaron entonces qué quiere decir eso que lo cotidiano a los que están acostumbrados es lo saludable entonces si podemos vamos al gimnasio si no vamos a hacerlo en casa, pero lo que no podemos es quedarnos quietos, ¿de acuerdo? También hay que usar la, la, la eh, tecnología a nuestro favor, hay que disminuir el estrés, hay que aprender a decir que no, hay que ponerle prioridad a lo importante y dejar para después lo, lo, lo que no es importante, trabajar el equipo y siempre cada uno de nosotros tener una persona en la cual nos podamos desahogar, ¿de acuerdo? Eso es importante, hay que leer, hay que ejercitarse y hay que tener salud mental y emocional finalmente esta es la última diapositiva reducir hábitos tóxicos y evitar el exceso en un estudio que se realizó luego de la pandemia para ver cómo estaba el consumo de hábitos tóxicos se observó que después de la pandemia aumentó el consumo de alcohol un 88% se está bebiendo más que antes ahora Aumentó el uso de sodiazepina, aumentó el uso de marihuana y aumentó el uso de opioides recetados, dígase eh, el Percocet y todo eso. Entonces, estamos más bombardeados por la carga emocional que nos trajo la pandemia. Y en resumen, ¿qué tenemos que hacer para disminuir los infartos en los pacientes, en nosotros los jóvenes? ¿Qué tenemos que hacer? Adoptar hábitos de vida saludable, ¿okay? hacer más ejercicio, tener menos estrés, cuidado con los hábitos tóxicos, nosotros somos jóvenes, tenemos que disfrutar, pero hay que tener cuidado con los hábitos tóxicos, con cuáles elegimos, cuáles no. Evitar excesos, evaluar de forma periódica y no subestimar los síntomas, eso es importante. ¿Usted tiene un dolorcito de pecho? Usted tiene mareos, usted tiene palpitaciones. Usted va al médico. Ojalá le diga que usted está todo bien, que, que, está, que lo encontró todo normal, en pero usted va, no lo menosprecie, no lo subestime. Usted, es bueno, que lo diga al médico y cada tres años él vuelve a hacerse un chequeo cardiovascular o cualquier médico internista. Finalmente, me voy a terminar con esta con este, esta frase: Meninto Mori. Eso es latín. ¿Qué significa eso? Recuérdate que te vas a morir Eso es una frase De una filosofía que se llama estoica Cuando los romanos Llegaban a Roma, que habían conquistado Una tierra nueva, le hacían un desfile Con el ejército Y el emperador iba en una carroza Y le ponían El esclavo más pobre Se lo ponían atrás, en contigo. Y el esclavo le iba diciendo Memento mori Todo el desfile, cuando le saludaba Memento mori le decía, recuérdate que tú te vas a morir. Entonces, eso mismo yo se lo quiero decir a ustedes. Nosotros somos jóvenes, y le hacía la pregunta en un inicio. ¿Quién piensa que me vas a morir? Nosotros, porque no tenemos enfermedades todavía que se han presentado aún y que nos predispongan a una muerte temprana, pensamos que nosotros no nos vamos a morir. Y cometemos excesos, bebemos de más, no descansamos, vivimos estresados porque somos jóvenes, pero no. Toditos, todos, todos nosotros vamos a morir. Y el más exitoso es el que dure más vivo y de forma saludable. ¿Ok? La vida es un maratón. El que corre más rápido se cansa más temprano. Entonces, ¿cuál es la frase? Bueno, correr más lento para durar más corriendo. Muchísimas gracias. muchas gracias, llegamos al momento de las preguntas si alguien tiene alguna ¿alguien tiene una pregunta? Que... Saludos, buenas tardes Carlos Reynoso por acá pues bien, yo soy eh, bueno eh, ¿cómo la pregunta? Eh, yo sufrí de la presión ¿eh? se me escapó la otra pregunta cuál ¿cómo que se dice? pues bien, eh, Hace un tiempecito lo he notado. Yo tomo la pastilla, la 325, 25, bien fuerte. Y también de la 81. Sí. Entonces hace un tiempecito he sentido algo acá que me corre. Entonces, ¿qué sería, qué pasaría con esto? Como le decía, nosotros no podemos subestimar ningún síntoma. Y lo digo no es porque yo soy de aquí ni pertenezco a la Sociedad Dominicana de Cardiología Capítulo Nordeste, pero todos los dos cardiólogos de la región nordeste son personas muy calificadas. Lo digo, lo digo al margen de mí, yo tal vez soy el menos, pero mis compañeros son personas muy calificadas, muy actualizadas, entonces no subestima ese síntoma, es mejor que usted se chique con su cardiólogo per se y él le diga que no que es un dolor muscular que hay otra causa que no es cardíaca pero lo más recomendable es que usted vaya a su cardiólogo y entonces él le haga un screening que ya está pautado, esquematizado para descartar que usted tenga una enfermedad eh, seria o, o ese síntoma tenga un, una seriedad o una consecuencia ya más avanzada gracias doctor otra persona tiene alguna pregunta Doctor, el venir de una familia con, con problemas cardíacos nos hace más vulnerables a la hora de poder padecer un, un infarto Si sí, sí, hay enfermedades que son congénitas o que son hereditarias eh, mejor dicho, que conllevan a que haya un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular por citar algunos ejemplos, por ejemplo hay una enfermedad que se llama hipercolesterolemia familiar que son personas que heredan, que produzcan, que, que sus individuos o sus integrantes produzcan más colesterol, tengan más colesterol elevado en la sangre de lo normal y como yo mencionaba en la conferencia, la principal causa de, inf de infartos en jóvenes adultos y en cualquier edad es la aterosclerosis, entonces a edad temprana, en este, en este grupo de, enferme, de, de enfermos o de, o de esta entidad que se llama hipercolesterolemia familiar se presentan estas entidades también de forma temprana, que es muy buena pregunta la que acabas de hacer, que ¿okay? también viene al contexto de lo que acabamos de hablar. Muchas gracias. Eh, y aprovecho para agradecer también en nombre de la empresa a la Sociedad de Cardiología por tomar la iniciativa de venir a orientarnos y a enseñarnos sobre este tema tan importante. Gracias doctor y espero que esta sea una de las primeras conferencias. Muchísimas gracias a ustedes por tomar un parte de su este tiempo, de su trabajo para venir. A aprender con nosotros, así que muchas gracias y ah, por favor, además, ven. Sí, eh, aparte de lo que dice el doctor, una conferencia muy muy bonita y muy bien esquematizada es, fíjense, lo más difícil eh, del ser humano es el cambio, o sea, el cambio es difícil. Cualquier cosa que uno esté acostumbrado a hacer y de repente no exigen que la cambie es difícil. Pero ese es el mensaje que nosotros queremos transmitirle a ustedes. Que con solo cambiar el estilo de vida, con eso se previene muchas cosas. Todo lo que el doctor ha dicho, realmente al final ustedes piensan, oye, pero está difícil, está, está oscura la cosa. Pero pienso que lo más importante es tener una actitud de cambio usted querer cambiar querer es poder eh, nos pasamos el día y el tiempo o la vida entera cambiando el exterior bueno, eh, nos metemos a dieta para vernos mejor nos vemos diez veces al espejo a veces estamos más viejos, si estamos más canosos menos canosos para cambiarlo de afuera pero a veces cambiamos todo eso pero no cambiamos adentro o sea, no tenemos una actitud positiva a un cambio que realmente te, te ayude entonces hay que cambiar los hábitos de vida. Hay que hacer ejercicio, como decía el doctor, comer lo, lo más lo, lo más sano posible. Todo eso se puede. El organismo se acostumbra a eso. Yo siempre le digo a mis pacientes, eh, el hambre, el estómago, uno lo engaña, fácil. Usted tiene hambre y usted se come, va a un restaurante y se come un plato de, de 3 mil pesos, un churrasco, etcétera, etcétera. O sea, se come un buen churrasco y se le quita el hambre. Pero mire, usted coge también dos guinos maduros y un pan, y usted se le quita el hambre también. Es decir, que es un asunto de, de usted, usted se come dos, una, una libra de chicharrón con guineo, y cebolla picada, y dos huevos fritos, y tres nuez salami y cinco plazos de plátano. Usted se llena, pero usted está comiendo es una carga de colesterol. Pero si usted come otra cosa más saludable, usted también se llena. Es decir, que es un asunto de actitud, de tú querer cambiar. Porque si tú cambias, modifica el estilo de vida y, y, y va a tener ma mayor salud. Bueno, era eso solamente.